Si la depresión es moderado o grave, desde luego, ten en cuenta que si tratases de hacer terapia en mal estado, ¿qué ocurrirá? Que no tendrás ganas de hacer nada, aun si milagrosamente fueras a las citas, seguirás atrapado en el círculo vicioso de no hacer cosas porque no las disfrutas, y si no las disfrutas, ¿por qué hacerlas? Cuando llevas mucho tiempo en ese estado, es complicado recordarle al cerebro qué se siente cuando estás bien, que es aquello más cercano a lo que pudiste llamar felicidad. El medicamento le ayudará a sentirse como cómo se siente alguien motivado y con ganas de hacer cosas, pero será la terapia la que reconducirá una forma de vida más estable. El no tener ganas de hacer nada es peor de lo que parece, porque si se alarga demasiado, las ganas de vivir también desaparecerán con el tiempo.